La primera pregunta nos la envía Truita de Wit desde Lleida. Truita nos pregunta ¿Cuál es el mejor momento para el cultivo de autoflorecientes en exterior? Hola Truita, como podrás imaginar la mejor temporada para el cultivo de autoflorecientes en exterior aquí en el hemisferio norte comienza ahora en primavera. Cuando disponemos de más horas de luz y las plantas pueden desarrollarse en plenitud. A partir de finales de marzo, los días comienzan a alargarse unos minutos hasta su máximo, el 21 de junio, con la llegada del solsticio de verano. Esto te posibilita hasta tres cultivos de autoflorecientes en exterior. Aunque las variedades autoflorecientes no requieren de cambios en la luz para florecer, necesitan de ella para poder maximizar sus frutos. Por ello, cuantas más horas de luz puedan captar, mayor será la producción y la calidad de sus flores. La temporada en exterior dura de marzo a septiembre. Durante esos meses puedes cultivar en exterior sin problemas cualquier genética de cannabis. Pero germinar en marzo o en agosto tendrá sus consecuencias en cuanto a producción. Ten en cuenta que durante este periodo en el que gozamos de mayor tiempo de luz, las variedades autoflorecientes consiguen sus mejores resultados. Si tuviéramos que decirte los mejores meses para germinar tu cultivo de autoflorecientes en exterior, en concreto te recomendaríamos junio, dado que tus plantas gozarán durante sus 10 semanas de cultivo de un número mayor de horas de luz. De esta manera, tus ratios de producción y calidad serán muy altos y podrás gozar de grandes cogollos